Muy buenos días, Venezuela. A esta hora establecemos contacto con nuestra compañera Melanie Castillo, quien se encuentra en el distribuidor Altamira, donde ocurrieron los hechos desde hace cuatro años de este fallido intento golpe de Estado. Adelante, Melanie, con los detalles. de televisión establecemos este contacto en vivo y directo desde el distribuidor Altamira en la autopista Gran Cacique Guaycaipuro a propósito de cumplirse cuatro años del intento de golpe del 30 de abril del año 2019 en el lugar se encuentra ya la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela junto a los organismos de seguridad y la fuerza armada nacional bolivariana en parada militar, congregados además, congregados además el equipo político de Caracas y movimientos sociales para celebrar precisamente la unión militar policial que en menos de dos horas barrió la intentona golpista. Veamos de inmediato ¿Cómo se desarrolla esta actividad a propósito de conmemorarse cuatro años de ese intento de golpe del año 2019? Ante la frustración de Juan Guaidó de no tener reconocimiento interno después de su autoproclamación el 23 de enero de 2019, un puñado de traidores de la Fuerza Armada Nacional fueron comprados y captados por la coalición de Colombia Unidos y traicionando así su uniforme y su patria, hicieron ver que habían tomado la base aérea de la Carlota, pero realmente ocurrió, lo que realmente ocurrió fue que se cerró la autopista con carro. De inmediato veamos cómo se desarrolla esta actividad importante destacar que este hecho fascista no tuvo vinculación con la Fuerza Armada o con su alto rango militar. Se demostró ese día la conciencia del pueblo que se autoconvocó de inmediato para resguardar Miraflores como aquel 12 y 13 de abril del año 2002. Esa movilización demostró nuevamente que el presidente Nicolás Maduro no estaba solo y que está con su pueblo, ese pueblo valiente y que, que es el que sabe que la revolución bolivariana es garantía precisamente de la paz de la patria. También podemos resaltar que este intento de golpe fue me, mediante redes con publicaciones en video. Por ello, este día exalta precisamente la Unión Cívico Militar Policial para derrotar ese golpe. La Fuerza Armada, como coalición unitaria, salió adelante para neutralizar en menos de dos horas ese intento de golpe Y el pueblo además con su autoconvocatoria se congregó en el Palacio de Miraflores, incluso en Altamira para preservar la paz. Reiteramos bueno, información señora, a cuatro años del intento de golpe del 30 de abril 2022, del año 2019. De inmediato 2022, veamos cómo se desarrolla la actividad. Al, a los cuatro años de un día cuando el pueblo salió a la calle a dar una batalla dura contra el imperio norteamericano. Hoy, desde este distribuidor Altamira, vamos a entonar la canción del pueblo soberano, el himno nacional. ¡Atención! o ando, aquí la pregunta de la duda, madre, ¿eres tú? Y me respondió ninguna duda, desde el corazón sí soy yo, pero después tocaba sin andar, cuando despierta. Asimismo compatriota, en este mes de abril no podía ser diferente las batallas de nuestro pueblo, los combates de nuestro pueblo y sin duda alguna lo que hoy se destaca en este puente, la unión cívico-militar-policial, llena de pueblo, llena de fuerza, llena de combate, así cerramos este mes de abril y hoy Vamos a escuchar desde acá a nuestro compatriota Diosdado Cabello, soldado del 4 de febrero, hijo de este pueblo venezolano, para dar un mensaje a nuestro país y a nuestro pueblo. Adelante, camarada. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Chacal! ¡Viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva viva viva que viva la patria que viva, ¡Que viva Bolívar! ¡Que ¡Viva! Que viva Chávez. ¡Que ¡Viva! Que viva Maduro. ¡Que ¡Viva! Que vivan las fuerzas revolucionarias. ¡Que ¡Viva! Buenos días Venezuela, tenemos al mismo presidente. Tenemos al mismo presidente, tenemos al hermano presidente Nicolás Maduro Moros. Y hay que recordar esta fecha, ¿no? recordamos esta fecha de hace cuatro años ya hace cuatro años hace cuatro años el monstruo quiso darle un madrugonazo al pueblo de Venezuela y, y no hablamos no hablamos del madu, del monstruo de aquí de chacao de Salamanca hablamos del monstruo del fascismo del monstruo del fascismo no son nuevas, no, no eran nuevos los intentos del fascismo por golpear a nuestra patria. Los venimos enfrentando, los venimos combatiendo y también lo hemos venido venciendo. Y ese día, hace cuatro años, ya el día anterior, el día anterior y. Sí, el día anterior, dos días antes los organismos de inteligencia leales a la revolución bolivariana, leales al hermano, al hermano presidente Nicolás Maduro, tenían información de un evento que podía ocurrir. No estaba hilado todavía por dónde venía, no estaba el detalle, pero estábamos de alguna manera alertados de lo que podía ocurrir. Y el fascismo tiene esa característica, ¿no? Normalmente el fascismo utiliza tontos útiles, el fascismo se vale de la traición de algunos leales hasta ese momento, se vale del dinero para comprar conciencia, el fascismo no tiene escrúpulos, el fascismo no tiene amistades. El fascismo es tal cual como nos no lo imaginamos. El fascismo es capaz de hacerle daño hasta a su propia gente. Y esa batalla del 30 de abril, donde un grupo de traidores, grupo de traidores pertenecientes a algunos a organismos de seguridad, a fuerzas policiales, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana una madrugada pensaron que era fácil derrocar a la revolución bolivariana pensaron que era fácil liberar a un delincuente asesino, cobarde y venirse a un puente y desde ese puente decir estás tumbado Nicolás y ahora nos toca a nosotros. Y llegó la Operación Libertad. Y los borrachos que venían de los bares, de la política, se vinieron para acá a celebrar. Y por aquí pasaron todos y todas. Todos y todas. Los que hoy dicen y llaman que hay que dejar a un lado la violencia, que hay, por, que, hay que ir por la ruta electoral, todos estuvieron aquí. Todos. Son los mismos que durante años estuvieron llamando a la abstención, a la no participación, al bloqueo, al chantaje, a las sanciones, a las persecuciones contra la Revolución Bolivariana. Hoy se quitan la camisa de fascistas y se presentan como unos demócratas. Aquí los vimos, en este sitio los vimos. En esta oportunidad se tomaron fotos. Y son tan cobardes que mandaron a borrar esas fotos de los registros de Internet. Por ejemplo, busquen ustedes a Capriles el 30 de abril y no aparece aquí en Internet. Esas fotos fueron eliminadas porque ahora quieren presentarse ante el país como gente buena. Pero el fascismo, como es que dicen, de los lobos bota el pelo pero la, ma la maña no. Las malas costumbres, no. Es el fascismo que cuando perdieron elecciones, llamaron a no reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. Llamaron a la violencia. Llamaron a, que el, a salir a, a, a, a aniquilar al pueblo chavista. Once muertes. Y para acá se vinieron. Se vinieron con el bobolongo malandro de Juan Guaidó. Y el delincuente, y perdóname quiero los llame así, pero eso es lo que son. Son fascistas, pero también son delincuentes, porque son ladrones, son pillos de la política. Y vinieron para acá y se pararon aquí en el distribuidor y le vintieron al mundo. Le dijeron al mundo, tenemos tomada la Carlota. Tenemos tomada la Carlota. Ni uno solo de ellos puso un pie en la Carlota ni uno solo hermano Remigio Ceballos ministro de interior, justicia y paz presente compañero González López director del SEBIN el, may, el mayor general Rodríguez Cabello que era para ese momento comandante de, de la red y capital Miguel Domínguez todos los que estamos aquí Estrada compañeros del partido cada uno de nosotros algunos se despertaron y vieron lo que estaba ocurriendo. Y inmediatamente surge la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Y qué hizo nuestro pueblo? ¿No? Para la calle, para Miraflores, a defender a Nicolás Maduro. A defender a la revolución bolivariana. ¿Y qué hicieron los leales? ¿Qué hicieron los leales? Para la calle, para Miraflores, vamos a combatir al monstruo. Vamos a combatir al monstruo. Vamos a enfrentarlo. Nosotros le vemos la cara al monstruo y el monstruo lo tiene que bajar la cara porque así es el fascismo, cobarde. Es cobarde. No nos pueden ver, no le aguantan la mirada al pueblo. Al pueblo de la calle no le aguantan la mirada. Hoy andan por ahí desunidos, peleados en teoría. No están peleados. En verdad, no están peleados. Ese es el comportamiento habitual de ellos. Y esa es la pelea que quieren llevarle a todo el pueblo de Venezuela. Esa es para que el pueblo venezolano tenga paz. Sus divisiones. Pero todos sabemos que ellos tienen un jefe. El imperialismo norteamericano. Y ese día, a las 5 de la mañana, comenzaron desde allá, desde el norte... Apoyamos al pueblo de Venezuela y apoyamos la, el renacimiento de la democracia en Venezuela. De los voceros del Departamento de Estado, del delincuente que dirige la OEA, los voceros internacionales del golpismo de la extrema derecha, tomaron la base militar, la Carlota. Mentira. ...de este distribuidor no pasaron... ...de aquí no pudieron pasar... ...y si se hubiesen atrevido a acercarse a Miraflores... ...allá los estaba esperando el pueblo... ...para darles una lección, una nueva lección... ...mientras tanto el cobarde mayor... ...de esa noche... ...o de esa madrugada... ...antes que comenzaran los hechos... ...ya estaba fuera de Venezuela, ¿verdad? Antes... Que se cayera el primer plátano aquí en, esta, en este puente, ya el cobarde estaba fuera de Venezuela. Y un día después lo estaban enseñando a leer y escribir en Colombia. Los estaban enseñando a leer y escribir y a, a dar discursos en Colombia. El canal Golpista CNN desde la embajada de Estados Unidos en Colombia de ahí lo estaban enseñando lea como un hombre casi que le dicen lea como un soldado si hubiese sido un soldado se queda aquí abandonó a sus hombres los engañó les dijo que iban a una operación y los trajo para acá una operación conjunta y los trajo para acá los engañó hoy día nosotros podemos decir, ante Venezuela y el mundo, que esa demostración de ese día, Unión Cívico-Militar, se le sumó la policial. Y hoy día nuestros cuerpos de seguridad, Ejército, Armada, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestros cuerpos de seguridad, todos los cuerpos de seguridad, CBIN, DIGESIN, Policía Nacional Bolivariana, CICPC, ...junto a nuestra fuerza armada... ...son un escudo... inexpugnable ...y nuestro pueblo... ...junto a ellos... ...en defensa de la revolución... ...ahora... ...por qué... ...ese día sentimos la... ...necesidad imperiosa... ...de salir a la calle a enfrentarlos... ...primero... ...porque no le tenemos miedo... ...nosotros no le tenemos miedo al fascismo... ...al fascismo... ...lo enfrentamos... ...lo combatimos... Y lo vencemos, no le tenemos miedo al fascismo, lo conocemos, sabemos quiénes son, sabemos quién los financia. ¿No vieron por ahí una? Estaba corriendo en las redes ayer una entrevista, no sé qué estaba haciendo el señor Toy Story, jefe de la oposición, esa mercenaria aquí en Venezuela. Sí, llamando a votar y al final a lo mejor ganamos. Ni por las buenas, ni por las malas volverán a Venezuela. Ni por las buenas, ni por las malas volverán a gobernar este país. Y miren qué hemos pasado. Este pueblo ha pasado trabajo. Miren que este pueblo ha recibido golpes. Miren que este pueblo ha aguantado. Miren que este pueblo ha batallado. Traiciones. Traiciones traiciones ha recibido este pueblo, gente que se ha valido de la confianza depositada por este pueblo y ha terminado traicionando a este pueblo y este pueblo se mantiene de pie, ellos lo saben, el imperialismo lo sabe el fascismo lo sabe, por eso un vocero desgastado como este Toy Story Queda en ridículo, como lo que es, un ridículo tratando de dirigir a la oposición venezolana desde Colombia. Vente para acá, Toy Story, dirígela desde aquí, anda. Ponte al frente tú aquí en Venezuela. Porque de eso sí sabe el imperialismo, de conspirar, de derrocar gobiernos democráticos, verdaderamente democráticos, de robarse... ...los dineros y los recursos de los países... ...luego que derrocan gobiernos democráticos... ...para imponer sus títeres... ...para imponer a sus marionetas... ...y yo decía, ¿por qué salimos a enfrentarlos? Porque tenemos un compromiso con la historia... ...porque tenemos un compromiso con esta patria... ...que es herencia... ...herencia de nuestros libertadores... ...herencia del padre Bolívar... ...nosotros amamos la libertad y la libertad no se negocia con nada ni por nada la libertad es un valor que tiene este pueblo en la sangre y esa libertad se defiende con rebeldía se defiende con honor se defiende con amor y podemos ver hoy día cómo este pueblo Después de cuatro años, nosotros sí venimos para acá, porque nosotros venimos a celebrar una gran victoria del 30 de abril de hace cuatro años. A esta hora, ya teníamos nosotros identificados, ¿verdad? ¿Quiénes eran? A esta hora estaba el mayor general aquí, en. Ah, él sí estaba en la Carlota. Llamamos a los guardias que tenían las, ¿cómo se llaman las tanquetas? Los BN4, ¿qué se llaman? BN4. Eh, por qué haces tú ahí? No, a mí me trajeron para acá engañado. Bueno, vete, y vete de una vez. Prendían su BN4 y se fueron a su comando. Se devolvieron porque fueron engañados vilmente por los cobardes. Por los cobardes, por los traidores. gente que fue manipulada y le dijeron no hay una operación y vamos para allá y aquí le dijeron porque es un cómo se llama un tricolor azul porque ellos no tienen patria ellos no tienen bandera la bandera la tenemos nosotros y la llevamos en el alma la llevamos en el corazón ponte ese brazalete azul le dijeron y para qué no porque es el, el para reconocerte así es el fascismo ahora imaginémoslo que ellos hubiesen tenido éxito miren yo voy a volver a decir lo que a veces digo y suena repetitivo esto no es por nosotros porque yo estoy en todas las listas de ellos pero los que están aquí en este puente hoy probablemente ninguno estaría ni siquiera con vida ni siquiera con vida porque ellos irían al exterminio de este pueblo así es el fascismo y hablaba de ese compromiso que tenemos con la historia, porque es el compromiso que tenemos con la juventud y con los niños de esta patria. Nosotros estamos obligados a entregarle a la juventud del día de hoy, a los niños del día de hoy, una patria libre, una patria soberana, una patria que tenga quien la defienda, que le duela. Una patria que sienta cuando es amada, una patria que sienta, y unos patriotas que sientan cuando su patria es ofendida. Cuando su patria la quieren mancillar para levantar la bandera del padre Bolívar, para levantar la bandera de Hugo Chávez, y decirle a mi patria la defendemos las que lo, los que los amamos, las que aman a esta patria. Hay que recordar la fecha. A esta hora ya son seis cuartos. El golpismo andaba como loco. Y comenzaba la incertidumbre. ¿Dónde están los que me apoyan? Los borrachos que estaban en las Mercedes. En los restaurantes. Esos eran los que lo apoyaban. Los dirigentes de la derecha que estaban celebrando una noche en las Mercedes. Y dijeron, algo está pasando, vámonos para allá. Que a lo mejor nos dan un cargo. Miren, el fascismo no le da cargo a nadie. Y esos que estaban ahí, muchos de esos que vinieron para acá a buscar espacio, iban a ser víctimas de los fascistas. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Y aún así se prestan para esas cosas. 4 de febrero del año 92, 27 de noviembre del año... 92, 11, 12 y 13 de abril del año 2002, manifestaciones de defensa de la patria, y 30 de abril se inscribe, se inscribe entre esas fechas patrias. El 30 de abril, de abril, los patriotas le dijimos al fascismo, no volverán, no pasarán. Sintámonos de verdad orgullosos de lo que hemos venido haciendo. Sintamos la fuerza y el espíritu de nuestros padres libertadores. Muchachos, muchachas más jóvenes, que vinieron también para acá y han venido y se fueron a Miraflores ese día. Los vimos llegar por montones. En un instante estaba rodeada Miraflores. En un instante apenas llamamos y la gente se movilizó, ¿para dónde vas? para Miraflores y yo debo decir, porque quiero hacerle un reconocimiento a una persona, yo llegué al palacio muy temprano porque si había que defender la revolución la defendemos allá en el poder también ¿ves? y el pueblo lo entendió rapidito ¿saben quién fue de los primeritos que llegó? ¿saben quién? no, no, adentro Aristóbulo Aristóbulo y Turi, nuestro Aristóbulo, Darío estaba en la calle, ahí junto al pueblo, pero Aristóbulo inmediatamente llegó allá ese, siempre. Y así como Aristóbulo, ¿cuántos? ¿Cuántos? Yo creo que el 30 de abril es la madrugada de las lealtades, de los leales, de las leales, pero también es de los traidores y las traidoras para señalarlo. ...para identificarlo... ...y que la historia los escri lo escriba... ...y diga, ¿dónde están los traidores hoy día? ¿Dónde están? Allá andan... ...el imperialismo los protege... ...y ahora no puede preguntar, ¿dónde están los leales... ...y dónde están las leales de ese día? Aquí estamos en nuestra patria, de aquí no nos hemos ido ni nos vamos a ir, porque la patria la vamos a defender desde aquí, desde aquí. Yo quiero en verdad hacerle un reconocimiento a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quiero hacerle un reconocimiento a las fuerzas policiales, a los organismos de seguridad y de inteligencia, por el trabajo que han venido haciendo en estos días, acompañando la orden que ha dado el presidente de la lucha absoluta y total contra la corrupción. Porque eso es otra forma de traición a nuestro pueblo. Los corruptos son en esencia traidores a la patria. No creen en su patria, acumulan, acumulan. No, no con trabajo, sino por robo. ¿Y robo en perjuicio de quién? Del pueblo. Entonces, en verdad, un reconocimiento. Porque ese día, los leales y las leales dijeron presente. Y echaron de aquí a los traidores y a las traidoras que hoy se esconden, que hoy se esconden y creen que van a engañar a nuestro pueblo. Y lo podemos advertir y señalar con precisión. Cuatro años después, aquí estamos nosotros y aquí seguiremos defendiendo la patria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva, ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva, ¡Que viva Maduro! ¡Que, viva! ¡Que vivan los leales y las leales! Viva! ¡Nosotros venceremos! ¡Nosotros venceremos! ¡Nosotros venceremos! ¡Hasta la victoria siempre camarada! besitos bien temprano en la mañana cuando levanto al trabajo al estudio, a la jornada mi barrera y sabor a bien tocada. fuerte en los late, pongamos manos sin peso y salgamos al combate. Bolivariana, DESTACÓ QUE SON UN ESCUDO PARA LA DEFENSA Y LA PRESERVACIÓN DE LA PAZ DE LA NACIÓN, TODO ELLO JUNTO AL PUEBLO, QUIEN DE FORMA VALIENTE SE MOVILIZÓ AL PALACIO DE MIRAFLORES EL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019 PARA ACOMPAÑAR Y RESGUARDAR AL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO. Destacó además que son los mismos los que hoy dicen que van a dejar a un lado la violencia y ahora se quieren ir por la ruta electoral son los mismos que durante años llamaron a la abstención, al chantaje y quienes desataron una violencia por no reconocer la, la elección del presidente Nicolás Maduro explicaba que no volverán a gobernar este país, a ese pueblo que ha resistido sanciones y bloqueos, pero que alcanzó un nivel de conciencia muy grande. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella vamos a retornar el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Bien, es la actividad que se realiza desde el distribuidor de Altamira a estos cuatro años del fallido golpe de estado del año 2019, donde los protagonistas fueron los mismos del año 2002, la ultraderecha